la verdad es que no sé cómo se dice bien en alemán porque ando muy mal en mi alemán y también al final del video les voy a explicar más o menos qué tiene que ver mi vestimenta con este video, obviamente algunos ya se dieron cuenta que es una vestimenta muy típica de Alemania pero primero les voy a enseñar a hacer la bebida lo que vamos a necesitar es un jugo de manzana de un litro y este puede ser de cualquier marca. Una agua mineral de igual manera de un litro y una manzana ya bien lavadita. Un cuchillo, una tabla para picar y una jarra de dos litros. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra manzana en julianas. Y tengo que recordarles, porque ya se me estaba pasando decirles, que esta receta es para 2 litros. Ya que tenemos lista nuestra manzana, vamos a echar nuestra agua con gas en la jarra y yo por lo regular pongo tres cuartos de litro para ir probando y ver qué tan dulce está mi bebida. A mí por lo regular me encanta que esté dulce y yo casi siempre agito lo que es el jugo. Ya que lo tengo bien agitadito. Lo echo sobre el agua mineral y luego así, porque si yo puedo ir probando qué tan dulce está. Como ya les dije, a mí me gusta que esté muy, muy dulce. Así que casi siempre le echo 3 cuartos de agua mineral por un litro de jugo de manzana. Y esta bebida por lo regular se va a parecer a lo que sería una limonada o naranjada y también lo puedes hacer con vino tinto. Por último lo que estoy haciendo es echarle mis julianas de manzana para dar un poquito de presentación y si a ti te gusta comerlas pues les da un poquito de más sabor de manzana. esta bebida, la verdad es que aparte de que es muy rica y refrescante, tiene otros beneficios, como ser digestiva y depurativa, además la mezcla con el agua gaseada nos ayuda a estimular los jugos gástricos y facilita nuestra digestión. Algo también importante que me gustaría mencionar es que el jugo de manzana va a eliminar las toxinas de nuestro hígado. Y ahora vamos a pasar con la vestimenta. El vestido que traigo puesto se llama Dior, oh, Dior la verdad es que como les digo, no, no, muy bien en mi alemán, ¿verdad? Y este vestido se compone por una camisita de manga corta blanca que por lo regular a ser invierno la cambian por una oscura y los colores son más oscuros en el vestido y también en el mandil. Este vestido lo usaban más las chicas que eran campesinas o que se dedicaban a hacer la limpieza en las casas, pero en 1870 las personas burguesas lo empezaron a utilizar porque empezaron a ver que era un vestido de alta costura. Algo muy importante y significativo es la forma de anudar el mandil porque tiene varios significados. Si el nudo está a la derecha significa que la chica tiene una relación, está comprometida o casada. Si el nudo está a la izquierda significa que la chica está soltera y sin compromiso. Si el nudo está en la parte anterior y en medio significa que aún es virgen. Y por último si está en la parte de atrás significa que está viuda o es la camarista como ya vino yo debo tener el delantal anudado hacia la derecha y bueno si no saben por qué pueden regresar el video cuantas veces quieran, esto fue todo para este video, espero que les haya gustado, que me regalen un like si así fue, me dejen sus comentarios en la parte de abajo, no olviden suscribirse por favor Dale click a la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Y ya me pueden seguir en mis redes sociales Estoy como limpia Baisatsu. Eh, no olviden por supuesto que los me amo Que les mando un super beso en sus cachetitos Y cachetotes Espero verlos el próximo video